Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección mensajes? En la sección mensajes puedo escribir mensajes y enviar fotos a mi padre, a mi madre o a mis profesores. Para acceder, pulso el botón mensajes. Pulso a la persona a la que quiero escribir. Pulso el espacio en blanco. Escribo lo que quiero contar. Si quiero añadir algún icono, pulso la carita sonriente y elijo un dibujo, pulso la flecha para enviarlo. Si quiero enviar fotos pulso el botón Clip y después elijo Galería. Pulso en la foto que quiero enviar y le doy a aceptar. Espero a que la rueda deje de girar, después aparecerá la foto. Pulso la flecha atrás hasta que vuelva a la pantalla de inicio.